Bueno, pues, a uh, arranquem aquesta nova edició del Decidim Fest, aquesta quarta edició del Decidim Fest. Moltes gràcies a todas y a todos per estar avui aquí al Canódromo. I Y, y recorde que que fem un un Decidim Fest uh, multilingüe, si sigui, hi en catalán, castellano, inglés, que teniu servei de traducció simultània y rest, onals vos la benvinguda, esteu a casa vostra y esperem que avui sigui un día eh, no només per aprendre, sinó per para disfrutar de tots els reptes que tenim per davant, perquè també, eh, els son són complexos, però li hem de posar eh, molta alegria. Um, yo voy a hacer la, mi presentación en castellano, pero el soporte va a estar en catalán, uh, también por, para facilitar la, la traducción simultánea. Y, y nada, damos la, la apertura a esta nueva edición del, del Decidim Fest. Como sabéis, decidimos uh, decidim faire... Uh, es una excusa del propio, del propio proyecto de Decidim para hablar de temas que tienen que ver con Decidim, pero temas que trascienden con Decidim como es toda la relación con la tecnología, la democracia y la interrelación que existe entre ellas. Entonces, uh, uh, en este 2022 y después del escenario que, ve, que veíamos, nos parecía fundamental hablar de, de qué es hoy Internet, de cuál es el futuro de los diferentes Internets que se proyectan y cómo desde un proyecto como decidimos, podemos contribuir a otro Internet, Un ¿no? Internet de la gente, a un Internet democrático, un Internet libre, etcétera. Pero bueno, para empezar, uh, y situando un contexto, un contexto complejo, sabéis que salimos de, de una pandemia, uh, este contexto que lo hemos llamado de, de múltiples crisis, ¿no? donde múltiples crisis uh, interseccionan y se cruzan y se retroalimentan uh, y nos dibujan un escenario uh, complejo ¿no? a escala global. Uh, en 2011 arrancamos con un fuerte grito de, uh, de crítica a la representación y de empezar a encontrar nuevos, nuevas formas de democracia, que también tuvo una gran expresión y ha tenido una gran expresión en las, en las calles y en los movimientos. Uh, y que obviamente aquí es donde nace Decim, ¿no? también cómo a través de las tecnologías y de las tecnologías democráticas podemos uh, ayudar a una democratización de la, de la, de la sociedad. Pero el escenario, el escenario, sin ser catastrofista, se ve ahora mismo ah, desplazado y atravesado pues, hacia ah, estas nuevas crisis. ¿no? Ah, la crisis ecológica, obviamente, ah, y la crisis energética, que ya empiezan a ser una, una realidad, pero también otras crisis, ¿no? las crisis económicas y los conflictos que de ellas se derivan en términos ah, pues, sociales, laborales, etcétera. Uh, las crisis uh, de la propia información, de la comunicación, de lo que es verdad y no que es verdad ¿no? o de las posverdades uh, y las crisis, digamos, de políticas, ¿no? de esta tendencia digamos, a hacer una enmienda a la totalidad de, de lo político, ¿no? el, el, el antitodo, ¿no? digamos, una enmienda a la totalidad del, del conjunto de la, uh, de la sociedad. Uh, pero aquí sigue operando internet, internet sigue siendo una infraestructura totalmente crítica de, del espacio uh, global y, y es muy importante entender qué está pasando también hoy en, en internet. ¿no? Uh, primero, una cosa que ya hace muchos años que nos preocupa es la concentración de poder en internet. ¿no? Existe una gran concentración de poder creciente además entre las grandes tecnológicas que no solo están las GAFAM, ¿no? ahora ya no es sin que ¿no? es con la M de meta, pero también las pues, Alibaba, Tencent, Badiou, las grandes tecnológicas de, de China. ¿no? Nos preocupa enormemente esta, esta gran concentración de poder uh, que existe en el mundo digital. Uh, también nos preocupa Uh, y en la edición pasada estuvimos hablando mucho de eso, uh, el impacto uh, ecológico de las infraestructuras digitales, ¿no? más allá de la idea de, de la nube, uh, internet uh, consume, consume energía, genera emisiones uh, y algunas prácticas en internet están siendo pues obviamente altamente nocivas por lo que es un modelo uh, sostenible de, de la sociedad. ¿no? Uh, Creo que era, el dato era que uh, ahora mismo la, el minado de, de bitcoins uh, consumía la misma energía en un año que, que lo que puede consumir un país como, como Austria o Portugal. ¿no? O sea que uh, digamos, el impacto de las tecnologías en el planeta es, es enorme, ¿no? como otro de los warnings. Uh, pero Internet... Uh, como sabéis en disputa también tenemos a estos grandes magnates, señores ¿no? Porque, o señoros ¿no? uh, con, gran, con grandes ambiciones magnificientes donde también están uh, reconstruyendo un nuevo internet, ¿no? está este proyecto de Starlink de, de nuestro uh, amigo Elon Musk ¿no? que, que está disparando satélites por todo el planeta para construir uh, otro internet ¿no? uh, un internet que de alguna manera uh, intenta ser, uh, o se vende ¿no? como un intento de democratizador y de acceso a la información a nivel global, pero imaginaros pues, los riesgos de otra vez una centralización del poder en todas las infraestructuras satelitales de, de Internet. ¿no? En esta carrera no solo está Elon Musk, sino también está nuestro amigo uh, Jeff de Amazon, que, que está empezando también a proyectar su carrera satelital para dar otro Internet. Gracias. ¿no? Además, se ha hablado mucho de esto, de, digamos, de la cuestión de la vigilancia, esto es un mapa... Uh, el Atlas de la Vigilancia en Estados Unidos, que está aquí abajo la, la, la fuente, pero os lo recomiendo. Es una cartografía de Estados Unidos de todas las tecnologías de vigilancia que están desplegadas uh, uh, en, uh, en este país. ¿no? Y, y sabemos que ha sido otra de las derivas y de los riesgos que hoy tiene Internet. Internet como instrumento de control, como instrumento de vigilancia, como instrumento digamos, para la pues para el control político de la sociedad y no para esta uh, supuesta libertad que, que a veces uh, se nos ha intentado uh, vender. ¿no? Y después existe la cuestión de los derechos, ¿no? La, los derechos que también vamos a hablar en esta edición mucho de esto, uh, cuáles son o quién nos, defend, quién nos defiende en Internet. ¿no? En Europa se han, inicia, se han iniciado procesos de regulación que intentan empezar a poner algunos límites a las grandes tecnológicas. Europa se está dando cuenta precisamente que existe una, una pérdida uh, de, de derechos, pero también de, de, de soberanía en cuanto a la gestión de las infraestructuras, de los datos, del código, uh, y ha tirado adelante este, este verano... Pues, dos la, la DSA y la DMA, que son dos, dos uh, disposiciones legislativas que lo que buscan al final es generar un espacio regulatorio uh, para proteger a la ciudadanía europea. ¿no? Pero... Uh, por desgracia, y también vamos a hablar de esto en este Deciding Fest, existen unos lobbies uh, que representan a estas tecnológicas y que están invirtiendo mucho dinero precisamente en poder intervenir en estos procesos regulatorios. ¿no? 97 millones que se gastan las grandes tecnológicas que hemos mencionado al principio uh, en hacer lobbying en Europa. ¿no? O sea, hacer un lobbying a favor de, digamos, de una regulación uh, mucho más suave, mucho más permisiva y sobre todo uh, que les deje actuar uh, libremente. Uh, me ha traicionado ahora pues Ahora, por suerte también a veces tenemos buenas noticias y el marco regulatorio nos da algunas alegrías como esta uh, donde se ha puesto una multa histórica a Google de más de 4.000 millones de euros precisamente para la cesión de, uh, de datos de manera uh, ilícita. ¿no? Y por eso también nos preocupa esta centralización de poder porque al final las grandes tecnológicas pueden hacer un poco lo que quieran no y en momentos uh, donde existe, al menos en muchos países del mundo y ahora en Estados Unidos, una regresión respecto a muchas libertades… Uh, donde en Estados Unidos está empezando a perseguir el aborto y bueno, ya veis, ¿no? Estados Un... Facebook cediendo datos precisamente para perseguir a personas que han buscado una manera de, de abortar, ¿no? Entonces, a través de conversaciones privadas en chat Facebook traslada estos datos y estos datos se utilizan para procesar y para perseguir a personas que están intentando pues al final defender sus propias vidas, ¿no? Pero... Sabéis que hay una cuestión también que es fundamental ¿no? y ahora es, es como la tendencia, ¿no? la, la inteligencia artificial, el, el, procesado, digamos, de, el procesado natural de los datos, el machine learning, máquinas que empiezan a, con todos estos datos empiezan a, a pensar por sí solas y a, y a tomar decisiones por sí solas, etc. ¿no? Ah, el otro día encontré una frase que decía, internet es un arma de doble filo, es, un, es muy buena para la democracia y, y es muy mala para el medio ambiente uh, y por lo tanto se tiene que utilizar de manera inteligente. ¿no? no sé si sabéis quién puede haber dicho esto. Esto lo ha dicho un algoritmo. Esto lo ha dicho un algoritmo. Uh, Digamos, con un digamos un algoritmo a través de digamos de la, de la búsqueda de internet y, y democracia ¿no? o sea uh, tú le das un algoritmo una información en este caso yo le di dos palabras internet y democracia y el resultado que me da son estas dos definiciones ¿no? dos definiciones uh, bastante inteligentes ¿no? uh, bastante racionales y, y por lo tanto uh, estamos delante de pues obviamente de una capacidad brutal ¿no? de, de generar Conocimiento. Esto solo es un ejemplo muy pequeño y muy menor. Hemos visto papers académicos generados de manera automática que, que podrían llegar a pasar una, una blind review y una peer review uh, sin ningún tipo de problema. Pero uh, tiene riesgos. La inteligencia artificial tiene riesgos, tiene muchos riesgos y sobre todo tiene riesgos cuando pensamos uh, en la en las políticas públicas, ¿no? porque al final uh, la, la tentación ¿no? de, de caer en que vamos a utilizar sistemas de procesado de datos automáticos que van a tomar decisiones por nosotras y por nosotros, pues es muy tentadora, ¿no? sobre todo cuando existe este optimismo tecnológico donde ya tenemos al algoritmo que nos vendrá a tomar las decisiones difíciles. ¿no? Entonces, quería destacar también esta iniciativa, Why is uh, AI a Feminist Issue?, que es una iniciativa... Mmm, promovida entre, digamos, entre otras personas por un proyecto que se llama Coding, Coding Rights y la Paz Peña, que estuvo en, hace dos ediciones en el Design Fest, que precisamente lo que busca es introducir una serie de parámetros desde el feminismo para pensar uh, y fiscalizar también cómo se despliega la inteligencia artificial uh, en los sistemas públicos. Y no solo eso, sino también están pasando uh, muchas cosas a nivel de movimientos, y iniciativas y de proyectos como es el caso de algo rights que justo tuvimos estas jornadas aquí en el Canódromo hace unos, hace unos meses, donde precisamente se, se cuestiona de qué manera se está desplegando la inteligencia artificial ah, desde una perspectiva digamos, de, pues de, de género, de origen, etc., para evitar ah, no solo los sesgos, no solo la discriminación, sino una democratización de estas, de estas tecnologías. Pero Internet también genera otros tipos de conflictos, los conflictos de Uber, ¿no? Uh... Conflictos laborales generados por este llamado capitalismo de plataforma uh, y también uh, Internet, como ya vimos en 2011, también es un espacio de comunicación global donde hace que conflictos globales uh, puedan ser no solo visibles sino uh, acompañados uh, por el resto del mundo como lo que está pasando con las, las compañeras de, de Irán ¿no? que se están revelando y también gracias a Internet esto permite visibilizar conflictos flagrantes uh, en todo el mundo. Aunque, obviamente, como siempre arma de doble filo, como decía nuestro algoritmo, el gobierno de Irán también está intentando ver de qué, manera, de qué manera cierra Internet, de qué manera cierra las comunicaciones y de qué manera cierra las libertades para frenar una revuelta que parece que cada vez es más imparable, ¿no? Y por último, y antes de hablar un poco de Decidim, que también hemos venido a hablar de Decidim, uh, os quería enseñar esta imagen. Esta imagen también uh, está generada por una inteligencia artificial. Uh, es una inteligencia artificial que ha generado esta imagen a partir de, de un concepto que se llama decentralized Internet, ¿no? el concepto de Internet descentralizado. Y solo era para lanzar una pequeña una pequeña bandera a favor también de un poco el, el internet que nos estamos ima imaginando. ¿no? Se ha hablado mucho de Web3, se ha hablado mucho de la, la ola de la cripto, de la descentralización. Ah, desde aquí pensamos que claramente tenemos que apostar hacia modelos, digamos, tecnológicos descentralizados, pero uh, tenemos que mirarlos con lupa, ¿no? porque no solo es, uh, no solo es la, la tecnología que corre, sino el código, quién tiene capacidad de gobernar el código, y al final cómo se construyen comunidades democráticas que gobiernan este, este código. ¿no? Ese es un poco el reto que tendría la supuesta o mal llamada Web3 hoy. Pero vamos a hablar de Decidim, que es a lo que hemos venido. Uh, Decidim, uh, Decidim, de hecho, uh, se encuentra en un momento muy dulce. Decidim, uh, como sabéis, está, hay más de 400 instalaciones activas en todo el mundo. Uh, más de un millón de participantes registrados, más de 100.000 propuestas, más de 12.000 encuentros, unos números que no nos podíamos imaginar en 2016 cuando empezamos este proyecto. Decidíme en este sentido... Bueno, he puesto algunos ejemplos de instalaciones que están que vamos a tener aquí, instalaciones que están uh, corriendo en Internet, instalaciones preciosas, pero no solo instalaciones preciosas, sino procesos uh, políticos muy interesantes. Pero decidimos al final ha conseguido no solo una extensión del código sino también una extensión de un modelo de participación y una extensión de una forma de pensar la democracia uh, también ha extendido un modelo digamos, de hacer tecnología desde lo público con el dinero público ¿no? de manera abierta, de, man de manera colaborativa uh, ha constituido ecosistemas de producción y proyectos y empresas y colectivos que empiezan a dar servicios encima de, de esta tecnología y sobre todo pues, ha conseguido también una, una gran comunidad ¿no? que es la que estamos aquí hoy y que tiene esta capacidad precisamente de contribuir, de acompañar y de hacer andando esto que pensamos al principio que era un principio fundamental ¿no? que era que la comunidad uh, camine al, alrededor del proyecto y que sea la comunidad quien garantice los principios democráticos del, uh, del proyecto uh, Esta comunidad Uh, no solo ha crecido, sino que ha sido regada y alimentada, no solo con las ediciones de CINFES, sino con los encuentros de la, la comunidad los espacios activos de participación que tenemos dentro de, dentro de la comunidad y hemos podido hacer pues, uh, grandes saltos de calidad, ¿no? porque realmente hay un debate colaborativo y hay una discusión y hay un control de la propia comunidad de la capacidad que tiene de, de, de gobernarse. Uh, pero también no solo estamos aquí para hacer software, sino estamos aquí para hacer democracia, y para cambiar la sociedad, y por eso uh, la participación no es solo algo que pasa en la red, sino es algo que cambia la realidad, cambia las ciudades, cambia las organizaciones, cambia esos espacios en los que se pone uh, en funcionamiento. ¿no? Uh, esto es solo un ejemplo de la ciudad de Barcelona, que luego en la siguiente mesa la vamos a ver más en detalle, pero... Uh, Después de 2016 el impacto de la plataforma es altísimo, más de 150.000 personas registradas en la plataforma, se han recogido más de 28.000 propuestas, uh, 260.000 apoyos, 33.000 comentarios, 4.000 encuentros presenciales, ¿no? para que nos digan que, que lo digital deja atrás a lo presencial, pues no, 4.000 encuentros uh, digamos, documentados, recogidos y, y sistematizados en el Decidim, más de 200 órganos de participación y más en centenar de, de procesos de, de participación. ¿no? Solo destacar muy rápido dos que han tenido un gran impacto a nivel de ciudad y que han sido muy relevantes, los presupuestos participativos en los que han participado más de 70.000 personas y se han decidido la inversión de 30 millones de euros en los 10 distritos de la ciudad, uh, movilizando a, a un gran número de personas y comunidades organizadas, nuevas comunidades, escuelas, asociaciones de vecinos, asociaciones deportivas, uh, asociaciones de, en diferentes ámbitos que realmente han construido y han han hecho el ejercicio de pensar qué ciudad querían y cómo la querían. ¿no? Y, bueno, y los resultados ah, pues son claramente muy satisfactorios y, y, y de hecho nos ayudan a pensar de qué manera también construimos estos nuevos vínculos con la sociedad. Y luego una apuesta más innovadora que hemos hecho y más arriesgada pero también totalmente interesante que es las, las asambleas deliberativas que empezamos con el Foro Joven y ahora estamos haciendo la Asamblea Ciudadana del Clima ¿no? donde a 100 ciudadanos elegidos por sorteo han estado debatiendo durante semanas sobre algunas de las principales cuestiones que les preocupan a, a los jóvenes y a la ciudad en la cuestión del cambio climático. Son nuevas metodologías que estamos pensando de cómo se hibridan de manera virtuosa con Decidim precisamente para generar este espacio espacio de representación que está consiguiendo movilizar a gente que nunca había participado en cuestiones de participación ciudadana y de política. Y, bueno, y con, con unos resultados también uh, en términos de, digamos, de, de accountability, ¿no? de rendición de cuentas donde no solo se ha hecho esta asamblea deliberativa, no, sale, no solo salen propuestas de los jóvenes sobre su futuro, sino que el ayuntamiento también asume el compromiso de llevar a cabo estas, estas políticas. Y al final pues uh, decidimos, y es lo que quiere, uh, cambiar también la ciudad. Uh, más cosas de Decidim y voy cerrando porque me quedan solo tres minutos. Uh, Decidim uh, está en proceso de transformación, siempre está en proceso de transformación, uh, pero este año hemos hecho un reto enorme que es el de afrontar algunos de los retos más grandes en términos de usabilidad, de accesibilidad, de diseño, de fomentar la participación y de mejorar la interacción, una cosa que es fundamental en un proyecto de software y que gracias a la comunidad y también a todo el equipo, obviamente, de productos y a la comunidad pues hemos estado trabajando junto a una gente que hoy está aquí también que es Populate Tools y las otras empresas que también están dando cobertura a todo el desarrollo uh, para solucionar algunas algunos problemas o mejoras que creemos que son fundamentales. ¿no? Mejorar la navegación. ¿no? Hemos hecho esto del, el, este mega menú ¿no? que nos ayuda a, a esconder la complejidad de Decidim y a, me, y a medida que vamos entrando, vamos descubriendo esta complejidad. Pero esconder la complejidad de primeras, porque el ciudadano, la ciudadana o la participante no tiene por qué saber todo el gran universo que se esconde detrás de Decidim, pero es un reto a poder, descu poder descubrirlo. ¿no? Uh, le, le hemos dado mucha más importancia a la capacidad de comunicación que tienen los propios procesos. Al final cada proceso necesita su propio espacio de comunicación y cada proceso va a ser como un mini-site dentro del Decidim dentro del que le va a dar una capacidad muy grande también de, de construir, uh, pues, una mayor organización de toda esta potencialidad de participación que tiene cada uno de los procesos. Uh, hemos mejorado mucho la, la navegación de propuestas para que sea realmente mucho más fácil uh, entrar en una propuesta, cambiar de propuestas, interactuar en, en esas propuestas y tenemos esto del drawer, ¿no? que es, al final es la propuesta se te despliega encima de la página de navegación de propuestas para que no tengas que salir de la página donde estás na navegando y viendo el conjunto de propuestas que existen. Uh, hemos mejorado los encuentros uh, estamos dando una gran vuelta a los sistemas de deliberación y de debate para que hacer debates en Decidim sea una realidad ¿no? hemos, hemos dedicado mucho esfuerzo a las propuestas y a los encuentros pero creemos que el espacio de deliberación en Decidim tiene mucho futuro y estamos haciendo una apuesta uh, por allí y también reforzar elementos obviamente de comunicación uh, y de la red social, etc. Y para acabar, uh, ya es una media realidad que va a ser acabada cuando acabe el proceso de rediseño que es la aplicación móvil uh, si hoy os uh, instaláis Decidim ya os, ya os pide en la última versión, lo podéis probar en Meta Decidim ya os pide instalar la, la aplicación en vuestro dispositivo ya podéis tener notificaciones en el móvil uh, y ya vamos a tener una, digamos, un entorno uh, mucho más parecido a lo que es una, una, web, una, una app ¿no? que es una, otro de los retos que claramente uh, prometimos y necesitábamos desde hace uh, mucho tiempo y se vienen otras cosas que estamos trabajando en ellas, estamos trabajando en, en generar sistemas de participación para menores de edad, para hacer procesos con infancia, estamos trabajando en mejoras de, de la deliberación, estamos pensando cómo introducir sistemas más descentralizados dentro de SIDIM, y sobre todo estamos empezando a trabajar con la cuestión de los datos, hay un taller también vinculado a los datos, donde no solo vamos a pensar en la visualización de los datos, sino cómo los datos alimentan los procesos de participación participación y cómo podemos obtener datos de lo que está pasando en la participación de manera abierta, transparente y democrática. Para acabar, tres ideas fundamentales de la innovación democrática que viene. Una, decidimos como una infraestructura crítica para la gobernanza de la ciudad, donde datos, participación y la toma de decisiones públicas se cruzan para encontrar soluciones virtuosas a los retos complejos que tenemos. Tenemos que construir más espacios de deliberación de, de más espacios de alianza con la ciudadanía y sobre todo también fortalecer la autoorganización desde hace ya varias versiones Decidim permite a la autoconvocatoria de encuentros presenciales pues esto es una future que se tiene que desplegar en todas las instancias porque tenemos que dar la capacidad a la ciudadanía también de encontrarse si, si quiere para participar de los asuntos comunes y finalmente creemos que tenemos que abrir espacios como estos pero también otros espacios uh, públicos que sirvan para fortalecer esta relación con la ciudadanía, que sean puertas de entrada a la participación, que sean puertas de entrada a la toma de parte para las cuestiones de la ciudad y que esto nos refuerce pues, este tejido social que si la tendencia es la individualización y la pérdida digamos, de capacidad colectiva de responder delante de las agresiones que vienen, tenemos que invertir muchos recursos precisamente en volver a tejer estos lazos con el conjunto de la sociedad porque tenemos que ser capaces de dar respuestas robustas a problemas muy complejos. ¿Y cómo contribuye Decidim al futuro de Internet abierto, libre, descentralizado, democrático y de la gente? Pues reproduciendo este modelo. Decidim es un proyecto abierto, libre, democrático, comunitario y creemos que tenemos que apostar no solo a Decidim, sino a abrir otras tecnologías y otras infraestructuras que cumplan con estos requisitos y que sigan también con toda la trayectoria que tenemos del software libre, libre, de los derechos digitales y de la democracia que viene. Muchas gracias.